¿Su madrastra? Sí. Pues, díselo a ellos. Claro. ¿Cómo voy a ver a mis amigos? Solo sería unos días. Pero esos días quedaría fuera del círculo, ¿sabes? Sí, ya teníamos planes para las vacaciones. Kevin, va a venir una familia real de visita tienen un hijo como de tu edad, podrías jugar con un príncipe de verdad. ¿Príncipe de verdad? ¿No sería súper? ¡Súper, súper! Claro, y no se imaginan cómo está el cuarto que Natalie preparó para ustedes. <risa> ¿Qué dices? Uh, creo que mejor no. No me gustaría dejar a la familia en Navidad. ¿Tú me entiendes? Sí, claro, hijo. Bueno, la invitación queda abierta. ¿Mm? Bueno, no voy a llegar muy tarde. Y ya que están aquí, hagan sus obligaciones. ¿Quieren? Sí, capitana. Alguien las va a hacer.